Mi nombre eh, hoy nos encontramos aquí en el sector Rodríguez, exactamente en la entrada de la sequía, donde... Este, la comunidad o los habitantes de este sector estamos eligiendo nuestros nuevos voceros del Consejo Comunal Toromayo. Hoy, bajo un proceso totalmente democrático, bajo un proceso voluntario, eh, los habitantes y la población de este sector está eligiendo quienes llevarán las políticas de la comunidad emanadas gracias a nuestro, al legado que nos dio nuestro Comandante Chávez que hoy estamos continuando con el Comandante de Nicolás Maduro. Como pueden ver, es un proceso bastante, bastante bueno, la gente está viniendo a votar y eh, también... también siendo por parte de la, la, la, la Comisión Electoral elegida para llevar este proceso. Y bueno, esperamos que sea totalmente, lo, en, en un 100%, eh, la expresión del pueblo para elegir nuestros voceros el día de hoy, sí para llevar a cabo esas políticas en el ámbito de recreación, infraestructura, sí. de deporte, ¿ves? todo ese tipo de políticas que el Estado nos está brindando a nosotros como Poder Popular para ejercer lo que o para llegar a, a conseguir lo que ha nombrado nuestro, nuestro cultura libertador y nuestro que es la suprema felicidad social de los pueblos, de los sectores populares de la gran.